Buenas tardes, seguimos ahora encontrándonos con gente y en concreto con una representante de Servidis. Eh, ella misma se va a presentar y nos va a contar un poquito a qué se dedica Servidis. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, soy presidenta de Fundación Servidis. vamos de la mano con el Centro Especial de Empleo Servidis y pues como todas fundaciones intentamos aportar nuestro granito de arena, de, de arena pues en el apoyo para temas de formación de inserción laboral es lo más que a lo que se dedica Servidis una empresa de servicios para personas con discapacidad realmente es decir un poco la fundación lo que intenta es que aquellas personas con difícil acceso al mundo laboral les ofrecen ustedes un ¿Un cierto asesoramiento? ¿Es así? Eh, sí, ya, como te comentaba, con la mano, de la mano del Centro Especial de Empleo. Eh, como fundación propiamente, pues temas más de formación, eh, temas de sociales, participamos, estamos en proyectos ahora, por ejemplo, con el tema de la vela latina, un, un deporte autóctono nosotros, y bueno, tenemos bastantes ideas pues, para este año arrancar con más fuerza, la verdad. Qué bien, ¿y qué tal? ¿Cómo valoran ustedes una temática como la accesibilidad, un tipo de ferias como esta? ¿Crees que es relevante? Sí, sumamente relevante, la verdad. Eh, ya el año pasado participamos con el Centro Especial de Empleo y con la Fundación y eh, la verdad es que la valoración es, fue muy positiva el año pasado y este año pues no queríamos dejar de estar aquí, de tener nuestra pequeña presencia para aportar en lo que podamos. La verdad es que la valoración, como te digo, es un poco de lo que hemos podido valorar hoy, ya media mañana prácticamente, pero creo que ha sido muy positiva y espero que siga la gente animándose a acercarse y a participar entre todos. Yo creo que sí, esperamos que esto se vaya llenando y por último quería preguntarte si alguien se quiere acercar a ustedes, ¿dónde les encuentra? ¿Dónde hay que ir? Pues mira, realmente estamos en esta misma planta, justo al lado contrario, en la otra puerta. Con un poco de viento, un poco de frío, la verdad. Pero bueno, ahí estamos y esperamos con nuestro calor arroparlo. Y allí, con los brazos abiertos, esperamos. ¿Y en el día a día, en la ciudad, donde se ubican? Ah, eh, estamos en la calle Lombo San Lázaro, estamos en la zona Siete Palmas, muy cerquita de aquí. Cerca del Estadio Gran Canaria, ahí nos encuentra. Cerca del Estadio Gran Canaria, Fundación Servidis. Allí les encontramos, gracias. Perfecto, muchas gracias a ti.